hola cómo están estamos en vivo bueno sí estamos en vivo cómo están amigos de español real en este video en vivo quiero anunciarte algo nuevo ya que algunas personas me han estado pidiendo esta opción para las clases eh, de español las clases en español real así que quería anunciarte lo siguiente he puesto a disposición Puedes ver el enlace arriba debajo también voy a compartirlo he puesto a disposición las clases de prueba en español real así que vas a poder también eh, tener esta opción de reservar una clase de prueba conmigo para conversar en español real y esta clase de prueba te va a servir eh, un poco para poder ver digamos eh, cómo podríamos comenzar eh, tu, eh, tu plan, la organización, todo personalizado para que puedas apoderarte de la lengua española. Así que puesto a disposición, ya son muchos los alumnos que están eh, reservando su clase de prueba, así que puedes reservarlo aquí en el enlace. Es muy sencillo, te explico, tienes que darle clic y luego seguir los pasos. Darle clic a la parte que dice clase de prueba y en la parte de abajo eh, va a haber un formulario este formulario es importante que lo, eh, que lo llenes ya que de este modo eh, vas a poder comunicarte conmigo y podremos eh, coordinar la clase de prueba el horario según tu país, tu ciudad y según eh, tus necesidades y tu expectativa así que espero verte en las clases de prueba ya somos eh, poco más de 10 personas, así que eh, si aún no lo has hecho, anda, te espero allí. Es muy sencillo, es una opción que he puesto a disposición. Va a estar solamente a disposición por unas semanas, no lo sé todavía, ya que ya son eh, numerosas las personas que están reservando. Y en esta clase la idea es poder conocernos de una manera más eh, personalizada y que me cuentes cuáles son... Eh, esas barreras que te impiden hablar español cuáles son tus miedos, cuáles son tus necesidades, qué te gustaría, tus objetivos a lo mejor estás estudiando español para alguna maestría, quieres eh, viajar a algún país de habla hispana en América o en España así que todo en esta clase de prueba va a ser una clase de prueba tanto para ti como en este caso para mí para poder ver eh, qué camino seguir y trabajar de una manera personalizada tu desarrollo y eh, que puedas apoderarte del español en las clases son muy dinámicas vamos a hacer ejercicios, expresiones vamos a conversar de muchos temas de cultura hispánica así como de distintos detalles de la lengua española bueno sin más te saludo así que debajo puedes dejar tus comentarios también si tienes preguntas, sugerencias también quiero anunciarte que ya uh, muy, muy pronto estoy preparando este grupo privado va a haber un grupo privado de los miembros de Español Real ya te contaré al respecto en otro video eh, más adelante así que eh, aprovecha todas todos eh, estas opciones ya que estas opciones luego se van a cerrar y van a estar disponibles por un momento eh, todavía no sé, lo estoy definiendo eh, saludos en donde te encuentres acá me están saludando Dima, hola Dima uh, Micaela Corawan, Fernando Maicon bueno, ya saben entonces clic arriba, debajo también voy a dejar el enlace eh, espero verlos allí en la clase de prueba, esta clase de prueba te va a servir muchísimo ya que son eh, unos minutos que vamos a pasar juntos y vas a poder ver, uh, digamos, va, vamos a poder eh, hablar más en detalle y de manera más personalizada de cómo puedes apoderarte del español. Hola, saludos desde Tailandia, nos dice eh, Air. Hola Rafael desde Brasil. Hola Fernando, ¿cómo están? Bueno, Fernando, Rafael, Ear, Maicon, Dima, Micaela, ya pueden darle clic a ese enlace para la clase de prueba. Espero verlos allí. Hay otros compañeros tuyos, otros eh, hispanohablantes que ya están, que ya reservaron, así que eh, aprovechen, aprovechen esto. Luego, como les decía, voy a anunciar el grupo y lo que se viene a en, estas, en estos días, en estas semanas en Español Real, así que atento, atenta, si no te has suscrito al canal en YouTube, ¿qué estás esperando? Tienes que ir a YouTube, buscas Español Real, le das suscribirse, activas la campanita y es todo, todo el contenido es gratuito, ahí están todos los videos de Español Real que publico cada semana, los videos en vivo, podrás verlos en diferido, y los videos editados de todos los eh, video cursos también aquí en Facebook tienes que darle me gusta seguirme y es todo vas a tener acceso a esta gran comunidad eh, pronto seremos más de 10.000 personas así que muchas gracias también a todas las personas que se van uniendo a la comunidad español real y como les dije eh, hace unos minutos he puesto a disposición las clases de prueba en español real así que simplemente le das clic y es todo podremos conversar más a detalle sobre lo que mejor eh, se va a ajustar a tu necesidad y a tus objetivos para que puedas para que puedas apoderarte de esta hermosa lengua que es el español sin más te saludo y nos vemos en un próximo video en vivo, atentos que voy a estar realizando más videos en vivo y me quedo yo aquí leyendo aprovechando el fin de semana para leer mucho y esto me va a permitir realizar más videos en español real, bueno cuídense, saludos ñe, chao